Como puede en Marea, para su defensa tiene la palabra el senador Martínez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos darle la bienvenida a la nueva ministra de Hacienda. La señora Montero, reconocemos que usted ha tenido que venir hoy a hacer un papelón eh, defendiendo unos presupuestos que no ha elaborado usted y su Gobierno. Ciertamente, la música de estos presupuestos no pega demasiado con la letra de su intervención. Nos hubiera gustado que nos explicara qué va a hacer usted con estos presupuestos, cómo va a aplicarlos, cómo va a ejecutarlos pero a la espera de que el nuevo Gobierno se aclare las ideas, seremos prudentes y nos mantendremos atentos. La tramitación de los presupuestos generales en el Senado está viniendo a vueltas con los jueguecitos tácticos de unos y otros, especialmente del Partido Popular. sin que les importen absolutamente nada ni las necesidades ni los problemas de las y los ciudadanos de este país. La sociedad española ha tenido que aguantar durante la última semana el berrinche del Partido Popular y, por lo que hemos visto al inicio del debate, nos esperan otras semanas más de berrinche, de lloros y de discusiones. La sociedad española se merece, señores del Partido Popular, algo más que su obstruccionismo, algo más que su filibusterismo parlamentario. Tener que aguantar este espectáculo después de cómo se ha realizado la tramitación de estos presupuestos generales, quebrando la Constitución española que establece que deberían haberse presentado en septiembre, a codazos entre el Partido Popular y Ciudadanos, a ver quién se apunta a qué medalla y a ver quién carga con qué marrón, comprando los apoyos de determinados grupos parlamentarios, es vergonzoso, vergonzoso. Y ahora nos encontramos con el Partido Socialista retirando sus enmiendas para aprobar los presupuestos generales del Partido Popular sin cambios, mientras el Partido Popular sí que las presenta para obstaculizar la tramitación de sus propios presupuestos y, de paso, vengarse del PNV y del Partido Socialista. Señorías, lo mínimo que se le puede reclamar a una fuerza política es seriedad, coherencia y congruencia. Creo que son mínimos aceptables para todos. Lo que no es aceptable es estar dando bandazos cada semana en función de los intereses de sus intereses de partido. Eso no es aceptable. Señorías, les voy a explicar las razones por las que hemos presentado un veto a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. En nuestra opinión, desde nuestro punto de vista, estos presupuestos generales no responden a los principales retos que tiene por delante España, la recuperación y actualización de nuestro sistema de bienestar, las inversiones productivas necesarias para reajustar el patrón de crecimiento y poner en el centro de las políticas públicas la igualdad entre mujeres y hombres. Señorías, han tenido que pasar prácticamente diez años, diez años para que España recupere su Producto Interior Bruto anterior a la crisis. Diez años. Pero en estos diez años, estos diez años no han bastado ni para recuperar la tasa de paro previa a la crisis, ni los niveles de pobreza previos a la crisis, ni la desigualdad previa a la crisis, que siguen estando a día de hoy entre las más elevadas de Europa. Señorías, España ha perdido una década. La evaluación de los últimos diez años es la de una década perdida. Y el centro del debate hoy debería ser cómo actuamos para no perder la década que viene. Señorías, el informe sobre desigualdad del Banco de España publicado hace algo más de dos semanas atestigua que durante los años de crisis el 10 más rico de la población española ha pasado de controlar el 44 de la pobreza, el 44 de la riqueza al 53. Es, quizás, el dato más revelador para certificar algo que ya dicen todos los organismos nacionales e internacionales y todos los expertos, que las ganancias en competitividad de la economía española se han estado realizando en base a la precarización de las condiciones de trabajo y a la contención salarial. Señorías, no solo tenemos el índice de temporalidad más elevado de Europa sino que, además, en los últimos tres años, entre 2014 y 2017, los salarios reales en España solo han crecido un 0,4% mientras la economía crecía cada año en términos nominales a tasas superiores al 3%. El panorama, por tanto, es el de una España de saldo en que se usa la precariedad como variable de crecimiento y se condicionan los derechos a la rentabilidad de quienes más tienen. En esas circunstancias, las instituciones deberían intervenir para garantizar que la sociedad no quede fragmentada entre los que acabaran muchísimo y la inmensa mayoría de la población que no siente la recuperación económica. En cambio, estos presupuestos renuncian a poner los esfuerzos necesarios para corregir la situación. La senda que se nos propone es la de minimizar el esfuerzo de las instituciones para responder a las necesidades de las y los ciudadanos, Pero esta esta no es la única vía, esta es la vía del Partido Popular y de Ciudadanos. Desde Unidos Podemos presentamos ya hace meses una alternativa presupuestaria a estos presupuestos generales. Lo hicimos el año pasado y lo hemos vuelto a hacer este año. Y no solamente lo hemos hecho nosotros, sino que el Partido Socialista ha copiado este año nuestra idea y ha presentado sus propios presupuestos alternativos, que espero que sirvan de inspiración para los próximos presupuestos generales del 2019. Señorías, esta alternativa presupuestaria se basa en ampliar el margen de actuación de las Administraciones públicas, cerrando la brecha de ingresos que existe entre España y el resto de la Unión Europea. El Partido Popular en sus años de Gobierno ha ido reduciendo paulatinamente el techo de gasto. Este año, año 2018, el techo de gasto es inferior en 3.800 millones al año 2016 pero es que el límite de gasto no financiero es de 62.000 millones menos que en el año 2010. Es decir, que mientras la economía crece, el Partido Popular reduce la capacidad de intervención de las administraciones públicas. De hecho, en el programa de estabilidad que el Gobierno del Partido Popular le hizo llegar a la Comisión Europea se establece una reducción del gasto en relación al producto interior bruto como un objetivo no solo para este sino para los próximos, para los próximos años. Si en 2017 el gasto sobre el producto interior bruto se situaba en el 41%, la previsión es reducirlo hasta el 38,6% en 2021. Frente al estrechamiento de la capacidad económica de las administraciones públicas, nuestra propuesta comienza por incrementar sus márgenes de actuación mejorando los ingresos. Frente a la perspectiva del Partido Popular, que se, basa, que se basa en definir un techo de gasto, nosotros planteamos darle la vuelta a esa lógica estableciendo un suelo de ingresos. Y Para ello es importante dar un dato. Actualmente España sigue estando ocho puntos por debajo de la media de la eurozona en términos de ingresos fiscales. El Partido Popular, mientras decía que no había dinero en la hucha, se ha dedicado a realizar contrarreformas fiscales que han dejado nuestro sistema impositivo como un queso de gruller. Según datos de la Agencia Tributaria, han tenido un coste que supera ya los 12.000 millones de euros para las, para las arcas públicas. Eso lo que significa es que nuestras Administraciones públicas tendrían un balón de oxígeno importante tan solo acercándonos un poquito a la media de los países de nuestro entorno, tan solo eliminando bonificaciones y deducciones injustificadas, mejorando la tributación del impuesto de sucesiones de sociedades y persiguiendo el fraude fiscal, tan solo llevando a estándares europeos la fiscalidad medioambiental o mejorando la tributación efectiva de las grandes empresas, que a día de hoy está entre el 5 y el 6 de su resultado contable. Aumentar el margen de ingresos serviría para poder desarrollar políticas que nos permitan tener un modelo de desarrollo más inclusivo, eficiente y sostenible. Este aumento de los recursos públicos, según planteamos, debería ir a parar al menos a tres grandes ámbitos de actuación. El primero, que ya les he mencionado, recuperar y actualizar nuestro sistema de bienestar. A día de hoy, el gasto en sanidad y en educación sigue por debajo del gasto que existía en el año 2009. El gasto en sanidad acumula recortes del 8% con respecto al año 2009, el gasto en educación un 13%. Además, incrementar el margen de ingresos permitiría poner en marcha un plan de renta garantizada como el que ya existe en Euskadi o como el que se está poniendo en marcha en otras comunidades autónomas y permitiría también adoptar una medida de dignidad, que sería suprimir los recortes en las pensiones públicas y devolver su actualización anual al IPC. El segundo gran eje de intervención invertir en la modernización de nuestra economía. El cambio de modelo productivo no puede quedarse en una declaración de intenciones vacía. Se trata de establecer prioridades, concentrarnos en potenciar algunos sectores que sean catalizadores del cambio de modelo y adoptar medidas específicas para impulsarlos. Durante los últimos años la inversión pública se ha estado reduciendo brutalmente por encima del 50% al tiempo que nuestro sistema de I, +D +I se resentía y se alejaba de la media europea de gasto situada en el 2%. Revirtiendo esta situación podríamos dedicar recursos a un plan nacional de eficiencia energética y a un plan de movilidad eléctrica, planes que nos permitirían ahorrar costes energéticos y reducir la dependencia de los combustibles fósiles que importamos actualmente, mejorando también el medio ambiente. Pero, además, el cambio de modelo productivo se tiene que apoyar también en la digitalización, en gobernar la digitalización. La digitalización de la economía puede permitirnos mejorar la eficiencia de las administraciones públicas y de nuestras empresas, pero para ello es necesario garantizar la accesibilidad del conjunto de la sociedad a la tecnología. También es necesario adaptar las relaciones laborales al mundo digital, evitando la pérdida de derechos. Si hacemos todo eso, es posible orientar el futuro de nuestra economía hacia sectores de alto contenido tecnológico. El tercer gran eje, la igualdad de género entre mujeres y hombres. Atajar la brecha salarial y la brecha en las pensiones, que es todavía superior a la brecha salarial. Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Un cambio en la forma de organizar los cuidados. Todos los servicios públicos relacionados con los cuidados están escasamente dotados en España, señorías, muy por debajo de otros países europeos. Garantizar el acceso universal a la educación pública de cero a tres años y a los servicios de atención a la dependencia es una de las mejores medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Señorías, la política, decía Benjamin Franklin, es el arte de lo posible pero a menudo se trata de estirar el límite de lo posible. Quienes dicen que otra política económica es imposible son los mismos que hasta hace dos semanas decían que no se podía echar del Gobierno a Rajoy. Los números daban para echar al Partido Popular del Gobierno y los números dan también para echar las políticas del Partido Popular de las instituciones. El movimiento feminista y las movilizaciones de los pensionistas de los últimos meses han sido capaces de forzar los límites del Partido Popular y obligarle a enmendar sus propios presupuestos generales del Estado. Han tenido que recoger cable e incluir algunas de las peticiones y de las reivindicaciones que estaban, que estaban en la calle a pesar del Partido Popular e incluso a pesar de las indicaciones de la Comisión Europea. Señora ministra, el nuevo Gobierno tiene margen de maniobra. Incluso con estos presupuestos tiene cierto margen de maniobra. Va a tener que gestionar durante al menos los próximos seis meses los presupuestos del Partido Popular, sí, pero aun con todo tiene margen en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria y a las modificaciones de crédito. Aproveche ese espacio. También tienen espacio para negociar con la Comisión Europea. España es, a día de hoy, el único país que sigue en el procedimiento de déficit excesivo. El comisario Moscovici dijo hace apenas unas semanas que las pensiones públicas en España son demasiado elevadas y dijo que para el año 2019 habría que incluir en los presupuestos generales un nuevo ajuste de 7.000 millones de euros. ¿El Partido Socialista piensa incluir un nuevo ajuste de 7.000 millones de euros? Esto es lo que queremos saber. Señorías, hay en estos momentos en el Congreso más de veinte propuestas de ley de Unidos Podemos paralizadas por la alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos. Ahí tienen ustedes, señores del Partido Socialista, un auténtico programa de Gobierno para los próximos meses. Reforma de las pensiones. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, derogación de la reforma laboral, modificación de algunos de los peores aspectos de las leyes de austeridad. El Partido Socialista se había pasado el último año registrando iniciativas que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral o usando mensajes y conceptos que nosotros hemos puesto en juego. Y está muy bien, está muy bien, porque las ideas no son propiedad de nadie. Pero ahora, señores del Partido Socialista, es el momento de traducir gestos en realidades. Según lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar en las próximas semanas su propuesta de techo de gasto. Es la oportunidad para que el nuevo Gobierno dé un giro de 180 grados al, a la política económica del Partido Popular, para aumentar el margen de actuación de las administraciones públicas, pero también para aflojar la presión que recae sobre las comunidades autónomas y sobre los ayuntamientos. No sabemos qué ocurrirá. El Partido Socialista ha decidido conformar un Gobierno en solitario. Quizás sea la opción tácticamente más interesante para Pedro Sánchez. En nuestra opinión, hubiese sido mejor optar por otro camino, porque España requiere un Gobierno con la mayor fortaleza y estabilidad posibles. La estabilidad y el cambio, señores del Partido Socialista, no son polos opuestos, sino que se refuerzan y se necesitan. Solo hay estabilidad cuando se llevan a, a cabo los cambios que requiere la sociedad. Y los cambios solo son duraderos si cuentan con una mayoría estable que los respalde. Pero, más allá de esto, lo principal, lo que requiere la sociedad española es que generemos certezas. Lo que requiere en estos momentos la sociedad española es un programa de gobierno que todavía no se ha presentado ni se ha negociado y se requiere también un calendario para llevarlo a cabo con una fecha para las próximas, para las próximas elecciones. Señorías, este es el primer debate en sede parlamentaria con el nuevo Gobierno del Partido Socialista. Les hacemos una propuesta, háganlo aquí, planteen aquí un programa de Gobierno conjunto. Les emplazamos a que se comprometan con nosotros públicamente a llevar a cabo un giro de 180 grados con respecto a las políticas del Partido Popular, que recuperemos nuestro sistema de bienestar. Pongamos en el centro la igualdad entre mujeres y hombres, modernicemos nuestra economía y, sobre todo, limpiemos las instituciones de corrupción. Señorías, acabo. El cambio de Gobierno puede suponer poner freno al desorden del Partido Popular. Puede suponer hacer correr las aguas en una ciénaga. Ahora llega el momento de darle la vuelta a sus políticas. Señores del Partido Socialista, aprovechen bien la oportunidad.